¿Cuáles son las 7 cosas que puedes hacer para vender más un producto en e-commerce? Según diferentes estadísticas, estas son las promociones que más funcionan en el mundo online a la hora de vender. Hola, mi nombre es Juanjo Aminwal. Estoy desde el 88 en marketing y este es un canal que hable que habla de marketing precisamente. Puedes apuntarte aquí, suscribirte en plandenfoque.es. Espero que lo que vayas a oír te guste. Vamos uno a uno a ver cuáles son esas técnicas o sistemas en general con sus ejemplos en pantalla sobre cómo vender de manera más efectiva según la estadística en e-commerce cuáles son los mejores trucos para vender en internet y nos basamos en estadísticas estos son los que vas a ver los mejores tips para vender en internet que funcionan en base a estadística en primer lugar ofrecer descuentos en cantidad es una táctica que permite vender más de un producto a la vez más que vender solo un producto para un precio total se da al cliente la oportunidad y la opción de comprar dos o más productos del mismo artículo con un descuento. Es el típico: si me compras uno son 10, si me compras dos, te sale a 9 cada uno. Fácil. Otra idea para vender en internet es usar el Decating, las rebajas de temporada, los momentos eh, cumbre como el Black Friday, el Cyber Monday, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner el ejemplo de las rebajas. Ahí es donde realmente debes enfocar en tu público objetivo y en esa época precisamente con precio especial y ofrecerles una propuesta de valor por ejemplo el regreso a la escuela las rebajas de primavera ya nos enteramos que viene la primavera porque el corte inglés lo dice es una broma las rebajas en ese momento son muy populares y efectivas otro caso que también funciona según la estadística y los e-commerce en venta, también podríamos eh, eh, alargarlo a cualquier tipo de comercio, es una rebaja flash. Es un descuento o una promoción ofrecida solamente en un corto periodo de tiempo. La cantidad es limitada, lo cual implica que los descuentos van a ser más grandes y se suele, se suele usar este sistema. Eh, porque incluso se pueden conseguir muchos leads o base de datos a través de este tipo de campañas. Esto no es nuevo, ya sabéis que en marketing lo escaso y lo urgente vende. El sistema Bogo: Buy One, Get One. O sea, compra uno, toma otro, gratis. Ese sistema supone que compras un producto y coges otro gratis. El 2x1 famoso, vamos, un informe de AMG dice que el 93% de los consumidores suelen coger este tipo de ofertas de 2 por 1 el 74% cogen ofertas del 50% de descuento el típico de la segunda unidad del 50% de descuento que podemos ver en muchos supermercados y el 51% les encanta comprar un objeto y adquirir otro diferente totalmente gratis el bundling crear paquetes es una de las mejor manera para combinar múltiples artículos a un precio especial al final. Uh, al final se trata de empaquetar, es una manera además muy fácil de quitarse stock de productos que no suelen venderse y la idea es tan sencilla como mezclar dos o tres productos normalmente de la misma familia y paquetizarlos con un precio más atractivo que si los compraran por separado otro de los grandes tips que se suele usar en e-commerce es eh, y en venta también es el free shipping o sea el envío gratuito según un informe de the walker sun sobre el futuro del retail 9 de cada 10 encuestados dicen que el envío gratuito es la manera que incentiva más la compra online no podemos dejar de lado enviar ofertas por email máxime cuando a mí me gusta tanto el email según estatista el 86% de los consumidores les gustaría recibir emails promocionales de su empresa donde han comprado cosas o han hecho negocio incluso un 15% les encantaría tener ofertas diariamente aunque en mi opinión bastaría tan solo una vez al mes para ello es importante la relevancia o sea que la oferta que se hace a ese suscriptor sea de su interés y basada en que efectivamente ha demostrado en visitas o dejando el rastro que está interesado en ese producto. O sea que si te gustan los zapatos y has demostrado interés por los zapatos, si yo te hago una oferta de camisetas, pues no. Eso casi casi diríamos que es incluso spam. Otra manera muy habitual, que además tiene muchos seguidores en Estados Unidos, es el cuponeo, crear un cupón o código de descuento. Es una estrategia de la vieja escuela que hoy por hoy sigue funcionando incluso en papel en Estados Unidos. En España no ha calado mucho, pero en online sí que funciona. En definitiva, según estudios de Kelsey Fund, que parece ser que son alguien importante en Estados Unidos, los pequeños negocios afirman que el 17,7% de su venta en los próximos 12 meses va a ir por este tipo de promociones. El cupón, pone el código y tienes un descuento. Gracias por estar ahí, sabes que puedes dejarnos tu comentario, poner un like o compartir este blog y en cualquier caso puedes mirar cualquiera de estos dos vídeos que te proponemos y seguir aquí en este canal en plandenfoque.es. Un saludo y hasta la próxima. Chao.